Aten Capital, les canta las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bien, estamos con Brenda, compañera, ¿cómo andas? Buenos días. Y eh, estamos haciendo un balance de la presentación de la lista multicolor en el micro Aten Capital. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, queríamos contarles que el próximo 7 de septiembre tenemos las elecciones de CETERA. Eh, van a ser en todo el país y, por supuesto, también en la jurisdicción de Neuquén. Y es por eso que el lunes estuvimos presentando eh, la lista multicolor, que está integrada por diferentes eh, compañeras, referentes de lucha de, las, de la ciudad de capital. Digamos, está... Eh, la Secretaria General Angélica Laguna, o sea, encabezando la lista, pero también hay compañeras como Romina del Pla, eh, como representante de Suteba Matanza, compañeros de Gustavo Teres, que es compañero de, de Anza Fede Rosario, y la compañera adjunta, Secretaria Adjunta de Atencapital Capital, Yasmín Muñoz, están integrando esta lista multicolor y es por eso estuvimos el lunes pasado presentándola y contándoles de qué se trata digamos la, la propuesta sindical y para recuperar, de alguna manera, la conducción de la Central de Trabajadores de la Educación, etcétera, que va con una propuesta, eh, digamos, de independencia política respecto de los gobiernos y que consideramos que es una propuesta que tiene que estar acompañada eh, por todos los compañeros y las compañeras de nuestra provincia, como se hizo, digamos, en el 2018, Ajá. donde la lista multicolor salió ganadora, Madre. por lo menos en la provincia de Neuquén. Y además representa otras luchas enormes que se han dado como la de San Juan La Rioja, porque hay muchas provincias que vienen luchando hace mucho tiempo, digamos, por sus reivindicaciones y también están expresadas en esta lista. Brenda, eso el lunes y mañana tenemos plenario de delegados también porque seguimos organizando todo, todo el mandato que tenemos de la Asamblea de Aten Capital. Sí, también queríamos invitar, mañana vamos a estar haciendo el tercer o cuarto plenario de delegadas y delegados de, de Aten. Para nosotros es muy importante el espacio de... De, ...de conquista, que es el primer espacio de conquista de la clase trabajadora... ...como decimos en nuestro cuadernillo siempre... ...es el espacio de organización, el primer espacio de organización... ...de los compañeros y las compañeras y queremos estar... Eh, ...bueno, eh, convocándonos de nuevo este jueves... Eh, ...va a haber como siempre dos turnos... ...el turno de la mañana y el turno de la tarde... ...y eh, bueno, estamos convocándonos para, para hacer un balance... ...de las actividades que hemos estado convocando como Aten Capital... Eh, principalmente lo que uh -huh. fue el paro rebelde del 4 de agosto, hacer un balance de lo que fue la Asamblea de Atencapital y bueno, y proyectarnos cómo vamos a seguir enfrentando las políticas de ajuste, las políticas que vienen de la mano de el tarifazo, la criminalización de la protesta, eh, de la mano del ataque a las jubilaciones y demás. Así que bueno, los convocamos, las convocamos a que el próximo jueves eh, nos estemos encontrando en otro plenario de delegados y Delegados. Y además le vamos a entregar una cartilla con toda la información sobre el protocolo para violencia que fue tratado en, el, en el, la reunión de directores. Y también va a haber una pequeña reseña de la historia de Atenas, Así que convocamos para que participen este jueves en el plenario de delegados. Bueno, gracias Brenda, nos vemos. Esto fue Aten Capital les canta las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.